Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Vamos a ver quién está por ahí. Me estoy conectando unos minutitos antes. Quiero probar el, cómo está el Internet. Ustedes saben que en estos días el Internet está fatal. Así que siempre me conecto unos minutitos antes de empezar la clase. Nuestra clase es a las 5, son 4 y 58. Así que me estoy conectando. A ver, veo a alguien por ahí. Si hay alguien por ahí, salúdeme. A ver, voy a buscar por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me está hablando? A ver. Betsabe, ¿cómo estás? Voy a bajar el volumen. Hola, Betsabe, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes, ya son las 5. Quiero agradecer a mi amiga Úrsula Cabanillas eh, de Fanny Hans. Ella me ha invitado ya hace un buen tiempo. Eh, le dije que me diera un poquito de tiempo porque tenía otras invitaciones. Yo a todos digo que sí. <ríe> y por eso es que creo que me ven por todas las redes. <ríe> He estado en una maratón, dos días de maratón, diferentes páginas, pero fueron dos días bien, bien agotadores. Así que este, ya por fin ya estoy más relajadita. Ya estamos aquí para hacer proyectito pequeñito. Hola Silvia, ¿cómo estás? Ya estoy por aquí haciendo un, proye un proyecto pequeño nomás para que ustedes lo disfruten. Eh, eh, estoy tratando siempre de pensar hacer eh, cositas con material reciclable, ¿ya? Hola José Ramírez Scrapbooking Art, qué gusto ver que estás en este grupo, me encanta. Ay, mis amigos de fuera, de Colombia, de México. Ahora realmente la comunidad del scrap está haciéndose un solo, una sola comunidad de tanta gente de fuera tan linda. Ahí está mi Vilmita. Hola chicos, ¿cómo están? La trajetita, ustedes saben que ya lo había preparado la semana, la semana, ni bien, Ursulita me pidió, la preparé. Y este, así que yo ya la tenía lista. Ya eh, la he hecho con unas flores que ya he hecho, valga la redundancia, que ya he hecho en Scrapeando con mis Cari. Entonces, como les decía, estoy buscando tratar de hacer proyectos con material reciclable, sobre todo porque hay muchas, muchas personas que no encuentran material, ¿no? Peor, en estos tiempos no encontramos material, entonces, ¿sí se me escucha bien? Ay, qué bueno. Ah, Qué bien, qué bien. Este, les decía que, que estoy tratando de buscar eh, materiales o proyectos que tengan materiales fáciles de encontrar. Y por eso es que le traje la propuesta a Ursulita de esta tarjetita. En realidad no es una tarjeta, es un tag. Pero como siempre les digo, yo voy a tratar de enseñarles eh, la base, la portada. Y ya ustedes lo vuelven un taxito o lo vuelven eh, una tarjeta, ya como quieran. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, las flores las he hecho de, eh, a ver, les voy a enseñar aquí, un diccionario antiguo que tenía que ya no lo, estoy, no lo estamos usando, de estas hojitas, ¿no? O sea, necesitamos que todo sea realmente eh, fácil de adquirir, así que de una hojita de estas voy a hacer las flores de esta tarjetita. Hola, Cari, bienvenida. Muchas gracias por tu participación, por tu apoyo y dedicación el tiempo de compartirlo con nosotras. Sí, gracias a ti, Úrsula. Gracias, gracias por... Por pensar en mí, ya a, a mis amigas les digo ya estarán aburridas de escucharme, de verme, porque estoy por todas las redes, pero como a todo el mundo les digo que sí. ¿Tari, quieres participar? Sí, sí, sí. Soy la amiga de todas las chicas. Bueno, creo que es mi, mi forma de, de ser, me gusta mucho compartir, así que espero que no se aburran de verme por todas las redes. Así que acá estoy, les voy a hacer esta eh, tarjetita, ¿no? Llamémosla así, una tarjetita, con simplemente estas hojas de un libro, un cuaderno viejo que tengan. Vamos a hacer las flores. Yo, como les digo, ya he hecho estas flores en Estarpeando con mis cariños. Miren qué bonitas quedan, ¿ya? Estas son grandecitas, es prácticamente de toda la hoja. Miren qué bellas, hasta las hojas las he hecho. ¿Mm? Y aquí las he puesto así como para decoración, ¿ya? Y, Pero para hacer una tarjetita, pues necesitamos hacerlas más chiquitas, ¿no? Entonces, ahora con ustedes voy a hacer las más pequeñas. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, vamos a necesitar estas hojitas de un libro viejito que tengan. Vamos a necesitar una cartulina craft. Mm, el tamaño, sí les di, ¿no? Se los mandé, ya no recuerdo, pero lo voy a mandar de todas maneras nuevamente: nueve y medio por quince y medio, ¿ya? Además, vamos a necesitar una cartulina acuarelable porque vamos a trabajar con acuarelas. La acuarelable acuarelable sería de 15 por 8 y medio. No, por 9. ¿Ya? Siempre es un placer. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, José Ramírez. Muchas gracias. Entonces, va a ser así. Si ustedes lo quieren como tarjeta, entonces ustedes cortan doble y hacen una tarjetita, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Perfecto. Está en la publicación. Yo siempre trato de explicarles primero todos los materiales que tengo. Entonces, vamos a necesitar una cartulina craft con este tamaño y una de acuarelable, ¿ya? Porque vamos a acuarelar el fondo. No, Muy fácil, ¿ah? ¿eh? Todo lo que yo trato de enseñar siempre es fácil. Además, necesitamos un sello de palabritas, así como esta de aquí, ¿ya? Cualquiera de estos. Siempre les eh, recomiendo a mis alumnas que traten de buscar este tipo de sellos, ¿ya? Son sellos como con palabritas, ¿no? que casi ni se entiende, pero le da muy bonito el toque al, a los fondos, ¿ya? Yo no soy profesora de mix media, no trabajo mucho mix media, pero sí me gusta meterle algunas cositas de mix media a mis trabajos a los fondos, ¿ya? Además, vamos a necesitar acuarelas. Ah, qué bueno, qué bueno. Ajá. Uh -huh. Carmen González, ¿dónde puedo conseguir la cartulina Craft? La cartulina Craft, bueno, yo le compro a Le Papers, yo no tengo eh, tienda por si acaso, pero en cualquier papelería de, de, que venden papeles y cartulinas, ustedes pueden con, eh, conseguir la, la cartulina Craft, ¿ya? Miren, esta es mi, mi, mi estuche de acuarelas, es de Amy Tangerine, a mí me encanta porque tiene... Miren, los colores son bien brillantes, me gusta mucho. Viene con su pincel eh, para trabajar, con un pomito para echar el agua, un pincel, una esponja. Me encanta, me encanta este, este estuche, así que con este vamos a trabajar. El fondo va a ser muy sencillo. Además, vamos a necesitar un spray... Un spray para echar un poquito de agua y hacer el fondo. Y, bueno, y una blondita por acá. Tengo una cintita. Yo siempre estoy buscando blondas de colores así, suavecitos, pastelitos. Y también ando buscando, ustedes saben cómo me gustan las lentejuelas y las eh, escarchas. Entonces, también compro mis rollos de, de estas eh, lentejuelitas. No sé, no sé si ven ahí. Son chiquititas, brillositas. También... Me gusta, tengo de varios colores, me gusta ponerle como detalle, miren, un detallito así, aquí, solamente aquí, ¿no? Eh, también voy a utilizar mi Archival Coffee, ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Sandrita. Ahí está mi Archival Coffee. Y además estoy eh, enamorada de estos Foil flakes. Ayer también utilicé esto forflex porque le da un detallito doradito que ustedes saben. Como me gustó el dorado también y este le da un detalle lindo a la, al fondo. A ver, les voy a enseñar por acá. A ver, lo ven ahí, miren, aquí, estos detallitos porque la cartulina ha empezado así, la cartulina ha empezado blanca. La cartulina ha empezado blanca y va a terminar con estos detallitos. A ver, ahí, ahí les enseño. Son una preciosura. Hola, Consuelito. Eh, así que también le voy a dar un detalle a, al fondo, ¿ya? Muy bien. Como acá no tengo que correr, ¿no, Ursulita? Por favor, dime, Cari, tómate todo tu tiempo, porque de verdad que en los maratones hemos tenido que correr. Y correr me estresa. Y si me estreso, no puedo trabajar. <risa> ah, voy a usar pintura acrílica. No sé si es que estaba dentro de la, de la lista, no recuerdo. Pero voy a usar pintura acrílica para darle otro, otro detallito al fondo, ¿ya? Pintura acrílica y un pincelito. En realidad, dos. Un pincel para hacer un detallito en blanco y otro pincel para hacer unos, unos puntitos, ¿ya? ¿Y qué más? Voy a usar gasa. ¿eh? Eh, de verdad que todos estos detalles de, de este tipo de tarjeta se ven muy bonito. La gasa, gasa blanca. Eh, voy a usar una moldurita, una moldurita como esta, y unas eh, tiritas de estas con perlitas que también le va a dar un detalle a la tarjetita. ¿Ya? Y eso es todo. Vamos a empezar. Ya voy a dejar acá mis flores. Todavía no voy a trabajar las flores. Voy a trabajar primero el fondo. Así se va secando. Y ya nos da tiempo para avanzar. Sí, acá no hay límite. Estamos para relajar. Ay, sí, por favor, para relajarnos. Realmente yo no he estado relajada. Estos días de la maratón que teníamos que correr para que entre la otra profesora porque solamente nos daban 50, 60 minutos y dentro de esos 60, 50, en, teníamos que trabajar en 50, saludar 5, volver a saludar, volver a despedirnos 5. Terrible. Miren, también voy a trabajar con esta esta cintita ya que la vamos a pintar con las mismas acuarelas. Van a ver qué bonito va a quedar. Aquí está. Miren, con el fondo he hecho yo el fondo. Y luego la cinta, esta blanquita que está acá, la he pintado y ha dado este efecto. Muy bonito. Ay, qué bueno. Entonces nos relajamos, chicos. Chicas y chicos, porque ahí también está, eh, está mi amigo José Ramírez de Colombia. Bien, yo les voy a. Yo tengo acá mi mat normal, pero aquí voy a poner una, una pizarrita que yo conseguí por ahí, una pizarrita chiquita. Entonces, aquí hago yo mis mezclas acorelables y luego ya los saco. Pero ustedes pueden poner un plastiquito, pueden poner un forrito, algo de plástico para que puedan trabajar, ¿ya? Muy bien, voy a empezar el fondo, ¿ya? El fondo lo quiero hacer con colores así suavecitos. Voy a agarrar, a ver, vamos a ver si hay agua. Uh -huh, pensé que tenía agua, acá tengo el agua. Uh -huh. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que todos estén por aquí! ¡Qué bueno! Muy bien, voy a echar el agua. Pensé que estaba lleno, no estaba lleno. Así que lo voy a llenar para empezar. Ya, ya mis alumnas ya saben esta técnica. Es tan bonita cuando se trabaja con acuarela. A mí me encanta. Voy a empezar... están por ahí. A ver, voy a echar primero un poquito. Ahí les voy a enseñar. Vamos a echar primero un poquito de rosado, ¿ya? Así. Siempre cuando trabajen con, con acuarela tenemos que tener un papel, una, un pañito húmedo y un papel, eh, un papel toalla, ¿no? ya voy a echarle morado ahí también va a ir morado seguimos echándole moradito ahí muy bien, vamos a echarle un poquito de celeste. Ahí está el celestito. A ninguno les va a salir igual porque esto es una mezcla de todos los colores. Ya, vamos a poner ahí el celestito. Voy a poner amarillo también. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo bueno es que acá no tengo que correr, me puedo esplayar, puedo conversar. <risa> ya por acá también voy a poner amarillo, me gusta que el amarillo aparezca por todos lados. Le da mucha luz, se ve muy bonito. Ya está. Muy bien, y un poquito de verde. Ya, vamos a ponerle de todo, un poquito de verde Hola, hola, ¿cómo están? Esta es una técnica muy fácil, ¿ah? ¿eh? La mayoría ya la debe saber. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? El fondo, ¿no? Bien, ahora sí, con un poquito de agüita, vamos a seguir aplicándole el agua. Echamos así, ¿ya? Y agarramos nuestra cartulina y simplemente hacemos esto. Miren. Ya ninguna le va a salir el mismo color, ¿ah? ¿eh? Todas van a tener diferentes colores. Si quieren un poquito de más de celestito por acá, entonces buscan el celeste y lo pasan, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Yo, por ejemplo, si quiero un poquito más de rosadito, entonces me voy con el... Por ejemplo, para mí ahí le falta rosado. A mí me encanta el rosado. Entonces voy a sacar el verde que se ha quedado acá. Voy por el rosado. Le echo un poquito más al rosado. Para mí ahí le falta un poco de rosado. Entonces, echo el agüita y solamente paso ya el rosado. ¿Ya? Dejando un poquito de blanco siempre. Ahí está. ¿Miren? Yo estoy contenta con eso, para mí es suficiente, ¿sí? Voy a seguir echándole los colores porque quiero ahora pintar, como les dije, la cintita. ¿Ya? Ay, Berti está por ahí. Hola. Mi Berti, ¿cómo estás? Voy a pasarlo por acá porque quiero que no agarre mucho la mucho el color de acá mezclado. ¿Cómo está? Ay, qué gusto que esté Berti por aquí. A ver, chicas, compartiendo un poquito para ustedes. Uh -huh. Y vamos a echarle un poquito de morado. Me gusta mucho el morado. Vamos a echarle un poquito de morado. Un poquito de morado. Muy bien. Más agüita. Y ahora sí, vamos a pintar la cinta. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a pintar una cinta con los mismos colores que hemos hecho el fondo? Entonces vamos a comenzar a pintarla. Ahí está. Ya está. Ahora sí. Le estoy dejando un poquito de blanco porque quiero que quede un poco de blanco. Nos podemos quedar toda la tarde, la madrugada. Muy bien. A ver, ahí está mi cintita pintada. Va a combinar tranquilamente con el fondo, ¿cierto? Va a combinar tranquilamente con el fondo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos podemos quedar hasta las últimas consecuencias! Voy a usar un ratito el, la pistola de, de, de calor. Voy a usar un ratito la pistola de calor para secar. Vamos sacando esto. ¡Qué bueno, chicas! ¡Qué bueno! A ver, acá voy a sacar esto para que no queden estas rayitas. está. ya está mi fondo ya no necesito ah bueno sí la voy a necesitar para pintar mis flores pero la voy a necesitar más tardecito ahorita no es una cartulina acuarelable podemos hacerlo por adelante por atrás sin problema ahí está Miren qué bonita quedó la cinta pintadita también con los colores de nuestro fondo. Perfecto. Ya está. Ya está sequito, no necesita más. Bien. Ahora vamos a hacer unos detallitos con el sello, ¿ya? Voy a usar este sellito... Este Archival Coffee, ahí está. A ver, voy a bajar un poquito. Y vamos a comenzar a hacer, a sellar algunas partes nomás, por partes. Así, miren, ahí está. Ahí lo ven. Hola, hola, chicas. Hola. Seguimos un poquito más. Estamos haciendo el fondo ya. Ahí. Ajá. La marca de cartulina, a ver, la voy a traer ya. Si no me equivoco, la tengo por acá. Esta de aquí es la que utilizo. Es de Canson. Acuarelable. Ahí voy a decir. Esta, la Watercolor. Es la acuarelable. ¿Ya? Esta es la que utilizo, la compro en Tailol, así que yo creo que en cualquier librería que ustedes busquen la van a poder encontrar. Miren qué bonito quedó ahí los detallitos, ¿ya? Voy, ayer trabajé con una mariposa, así que voy a trabajar con otra mariposa. Ahí está, otro sellito, vamos a darle otro toquecito. En el de acá no lo he hecho, pero me provoca hacerlo con ustedes. Voy a poner una mariposa por acá. Perdón, perdón. No me están viendo. Ahí. No importa si no se ve completa. Y voy a poner otra mariposa por acá. Ya está. Ayer también usé las mariposas. Me encanta cómo quedan. A ver. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Listo. Ahora voy, voy a usar estos eh, que le dicen los foil flex, ¿ya? Utilizo para estos foil flex, utilizo, um, a ver, espérense, primero voy a sacar una, una hojita bon. Vamos a usar una hojita bon, voy a bajar, voy a subir un poquito, ya. Con estos voy a trabajar, con los foil flex, ¿ya? Me encanta cómo queda. Miren, vienen así y me encanta cómo quedan eh, los fondos con esto. A ver, la goma que utilizo es la goma transparente normal, la que venden también en librerías. Yo echo un poquito de goma así, A ver. un poquito de goma. Y voy pegando el foil. A ver, un ratito ya. Voy a echar por acá. Ahí. Lo voy a sobar. Y ahí voy poniendo el foil. Ya, en diferentes lugares. Eso, vamos por aquí y colocamos el flick. Me encanta cómo queda. Por acá voy a poner otro poquito, por acá y por acá. Y por acá. Me encanta cómo queda el detallito de estos flakes. Y solamente necesitan la goma transparente. Nada más, no necesitan más. Ya. Esta le he usado ayer y me ha encantado. Lo subo un poquito y lo coloco. Ahí. Lo bueno es que si es que se cae... Eh, si es que nos sobra, podemos regresarlo al pomito. O sea, nada se bota. Uh -huh. Fabi, el doradito, el doradito, es los foil flex. Ahí está. Voy a cerrarlo primero ya. Ahí. Hay algo para las chicas que recién están entrando. Es de Color por Ahí está. Foil flex se llama. ¿Ya? Y ahora con un pincelito, con un pincelito, vamos a limpiar para que solamente quede lo que se ha pegado. Miren el detallito, qué bonito. Entonces, si por ejemplo yo hubiera querido darle a la mariposa a todo alrededor con la goma, también se hubiera quedado, ¿no? Yo en realidad lo que quiero es que solamente quede en algunas partes de la, del fondo. Ahí está. Y como les digo, lo que quede, lo que quede lo regresamos. Esto de acá que ha quedado, también lo podemos regresar. ¿Les gustó? Qué bonito. Ahí está. Lo que estamos trabajando es el fondo. No estoy trabajando mucho acá porque por acá van a ir las flores, así que no estoy trabajando mucho ahí. No, es la goma líquida, esta. No hay ningún pegamento especial, es la goma líquida, ¿ya? Precioso, ¿no? Lindo, lindo, lindo. Entonces, todo esto que queda podemos recogerlo porque hay que ahorrar. Y yo digo que puede, yo digo que esto es, ustedes agarran su foil, yo digo, ¿ah? ¿eh? Para que no compren. Yo digo, ustedes agarran su foil, lo desmenuzan, así como lo ven ahí, lo ponen en un pomito y listo. Y lo trabajan. Echan goma, así igualito como yo estoy echando, le echan la goma, la goma transparente, ¿ya? Y, y este va a ser el resultado, miren. A ver. Miren qué bonito. ¿Ya? Son detallitos, detallitos, detallitos que podemos... Listo. Muy bien, seguimos, ¿ya? Después de esto, ahora sí vamos a comenzar a hacer las florcitas. Vamos a comenzar a hacer las flores, vamos a dejar que se, que, que, se, que se seque mejor, ¿ya? Y ahora sí vamos a comenzar a hacer las flores. Yo les dije que íbamos a trabajar con unas simples hojas, ¿ya? Vamos a doblar. Unas hojas, unas simples hojas de eh, un diccionario. Y vamos a doblar así. Ya. Lo que tenemos que hacer son cuadrados. Para poder hacer las flores tenemos que hacer cuadrados. Así que solamente doblamos así como un triangulito y ya tenemos un cuadrado, ¿cierto? Igual acá. Estoy por todas partes, sí, ya se van a aburrir de mí, ya ya no voy a salir, no se preocupen. No, ya, ya, eh, en realidad ya nadie me ha invitado, pero ya si alguien me invita ya voy a decir que ya no, porque ya, ya las tengo que tener aburridas. Por eso ya ahora no he salido ni siquiera, he salido mi cara, ya solamente mis manos. Ay, chicas. Por todas partes estoy, como el mensaje de la nación, seguro de, de Vizcarra, me van a decir, salgo todos los días. <ríe> a ver, acá doblamos, ¿no? Lo que estamos haciendo son cuadraditos. ¿Ya? Ahí lo ven. Cuadraditos, cuadraditos, cuadraditos. ¿Sí? ya, ya Julita tan linda ya, ahora sí preparo los cuadraditos porque acuérdense que yo he doblado doblado, doblado, así que ya voy a cortar mis cuadraditos, como vamos a hacer tres flores vamos a cortar los cuadraditos para las tres flores ya con eso va a ser suficiente ah, y para las hojas también vamos a necesitar igual Va a hacer lo mismo con los cuadraditos, ¿ya? A ver qué dice, qué es lo dorado que le has echado. Son foil flex, ¿ya? Como los flakes, los corn flakes, así. Pero yo digo, digo nomás, ¿no? Yo no tengo quién. Yo digo que ustedes pueden cortar su foil, desmenuzarlo y ponerlo así en un pomito. Y cuando lo comiencen a trabajar, lo mismo que yo he hecho, goma transparente y pegan el foil. Y les va a pegar porque es un material este muy, muy fácil de trabajar. Miren, se ha quedado el foil en mis dedos. Me lo voy a poner como sombra. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El cuadradito lo estamos doblando. ¿Ya? Primero doblamos una, luego doblamos otra vez y volvemos a doblar. Las que yo enseñé en escrapeando con mis cari fueron grandes como estas, para que hagan, no sé, una caja, adornen. Pero yo necesito ahora unas chiquitas como estas. Entonces estoy haciendo los cuadrados más chiquitos. ¿Ya? Para nada, yo la sigo desde México con mucho cariño y siempre en casa, clases, aprende algo nuevo. Qué bueno, Eva García, qué bueno. Qué bueno, sí, pero es que nos encanta verte. Ay, Ceci, gracias. <risa> foil Flex, exacto, Foil Flex, pero como les digo, le encontré, dices, Susana, hola. Ay, qué lindas, me andan buscando. <risa> Sí, es que yo, yo eh, lo publico por mi página por eh, por escarpeando con mis Cari y a veces creen que por ahí voy a salir y no, es por la invitación. Pero yo lo pongo ahí, sino que no lo leen. Estamos acostumbradas a no leer. ¿Qué pasó? ¿No me ven? Estoy leyendo a, estoy viendo un mensaje de Úrsula que dice que no me ve a ver, confirmenme, porque estoy también viendo. Eh, ¿Puedo leer también mi WhatsApp? Sí, ya ven. Ursulita me ha mandado un mensaje que dice que no me ve. A ver, ¿ustedes, dis, ¿ustedes le dicen si me ven o no me ven? Ah, muy bien. Ursulita, este... Julita dice que ha hecho sus flores de empaque de huevos. Me parece muy bien. Sí se ve. Ajá. Troncos Morales Lisette dice que sí se ve. Avísenle a, um, a, a Úrsula porque me ha escrito que no me ve. <ríe> no sé por qué me dice que no me ve. Se ve perfecto. Ay, qué bueno. Ya. Yo sigo acá doblando. Ja. Ceci dice, sí se ve y yo estoy en usa. Ajá. Ja. Sí, no sé por qué me está diciendo que no se ve. Ya, miren, ya doblamos. Sí, ya está dobladito. Ahora lo que vamos a hacer es un cortecito. Acá. Ahí. Ya, a ver, espérense. Así, redondito. ¿Lo ven? Ahí. Entonces, cuando abramos, vamos a tener esto. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Ya? Yo voy a hacer a cada uno. si ¿Sí me ven. No sé por qué Úrsula está diciendo que no me ve. Dice, algo ha pasado, no te veo, me dice. Bueno, el internet está... Está terrible el internet, chicas. Sí, en algún momento me van a ver pixeleada, porque yo veo que a veces sale pixeleado. Yo después de hacer mis clases vuelvo a verlo todo, ¿saben? Quiero ver qué cosa... No hice bien, que tengo que, eh, que mejorar. Entonces, vuelvo a ver mi clase y a veces lo veo pixeleado. Digo, oh, esto es el internet. Se ve perfectamente. Ya, muy bien. Ya, Ursulita, algo ha pasado. Ya, yo estoy cortando para que quede así. Voy a bajar. Así tiene que quedar, ¿Ya? Y bueno, yo me voy a dar el tiempo con ustedes en cortar uno por uno. Nadie me, me corre, nadie me dice, ya, Cari, ya terminas. Ay, ay, ay. De verdad, la experiencia en la maratón, linda, linda la experiencia, pero muy estresante. ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, chicas. Muy estresante, de verdad. Yo hubiera querido que nos den mínimo un par de horas. Con un par de horas la hacíamos. Bien, ¿no? Y eso que yo traté de hacer un proyecto pequeño, ¿no? Yo trato de hacer proyectos pequeños como para que no se aburran. Sí, no sé por qué esto pasó, ya todo está bien. Ah, ya. Ya, Ujulita. Sí, todos, son... yo estaba preguntando y todos decían, sí, sí, se ve. Entonces, algo ha pasado. No te preocupes. Seguimos acá. Seguimos y no paramos. Eh, son tres, tres flores que vamos a poner en nuestra tarjeta, tá, como quieran decirle. Ya está. Listo. Todos tienen que quedar así. No van a quedar iguales, hijas, este, chicas, hijas, ya les estoy diciendo. Así que por eso no se preocupen. Voy a poner luz ahí. Sí, ya rápido que se pasa la hora, me. <ríe> No, no tengo clase, felizmente, que no tengo clase. Hoy día se supone que hoy día hubiera tenido clase en la academia, pero como adelantamos clases, listo, son tres flores. Uno, dos, tres, eh, perdón, son cuatro, ¿ya? Cuatro. Entonces, a una de estas de acá le vamos a sacar un pétalo. Así, un pétalo, ¿ya? A la otra le vamos a sacar dos pétalos. Ahí está dos pétalos, a la otra le vamos a sacar tres pétalos, tres pétalos, ahí está, y a la otra, acuérdense que eran cuatro, a la otra le vamos a sacar cuatro pétalos, o sea, por la mitad lo cortamos, y ya está, estos quedan ahí, ya así para cada flor, Me vieron en video grabado. Ya, aquí. Cuatro pétalos. Ahora estoy por el otro lado. Tres pétalos. Vilmita se ríe. Porque ella ve mi detrás de cámara. ¡Vilma! Ella es mi paño de lágrimas. A ver. Cuatro. Cuatro, tres, dos... Y es mi paño de lágrimas cuando... el no sé si voy a terminar. Si sí, terminas, Cari. si sí, terminas. Ya parece que diera la clase conmigo. <ríe> ya. Uno, dos, tres, ya. Yo, por si acaso, traje mi luz. Ya. Y uno más. <ríe> sí. Sí, es verdad. Uno... Dos y tres y cuatro. Son cuatro las que vamos a hacer. Muy bien, sacamos una. Por acá sacamos dos. Miren, no son exactamente iguales, ¿ah? ¿eh? Por acá sacamos tres. Y por acá sacamos cuatro. Ya está. Ahí está, para nuestras tres hojitas, ¿ya? Nuestras tres florcitas. Hola, buenas tardes, Nadia. ¿Cómo estás? Listo, agarramos la primera, la que hemos cortado, solamente uno. Y con nuestra gomita. Esta gomita yo la adoro. Esta me la traje del Strap Party de Ecuador. Justo ahí está Nadia. Me encanta usar esta. Ya. Miren. La primera, acá, la que sacamos dos igual, echamos un poquito de pegamento acá y pegamos. Se van volviendo cóncavas, ¿ven? Ahí. Se van armando las florcitas. así relajada, hasta con mi musiquita, yo sí, pues ahí sí, yo trabajo toda la noche, la madrugada, pero corriendo, no, por favor, corriendo, no, voy a, antes de volver a aceptar, voy a preguntar primero. Porque esto es para relajarnos, no es para estresarnos, definitivamente, yo me quedo traumada. Ya está. Miren, vamos pegando todo lo que hemos ido cortando uno por uno. Ya solita se arma, miren. Solita se arma. Ya está. Esta es la tercera. Perdón, la segunda. Y vamos con la, la tercera. ¿Ya? Todos tienen su tamañito. Primero, la que no tiene uno. A ver, ¿qué dice Ursulita? Sí, hagan sus proyectos. Claro que sí. Relájense y hagan sus proyectos. Estos no, esto nos mantiene activas. Ya que tenemos tantas cosas que hacer en la casa que esto nos mantiene relajadas. Yo hago todo en mi casa ahora, todo. Aunque ya llegó mi mamá y estoy con ella, ella me ayuda más, pero yo lo hago Todo. Y realmente es bastante trabajo. Ah, ya, estos chiquitos, estos que han quedado de dos, ustedes lo van a, a voltear así y van a hacer como se dice la parte central. Ya, ahí, ya. El de dos, el que solamente tiene dos. Así es, las invita, Ursulita. Ahí está. Las que tienen solamente dos. Este de acá. Y lo enrollamos bonito porque este viene a ser el centrito, ya este para aquí y uno más, no sé dónde está, acá está, y ya está. Uh -huh. Ya, miren chicas, ya ahora para pegar comenzamos a pegar así, así como los hemos colocado así. Vamos echando la gomita y vamos poniendo en cada uno así. Ya, voy a traer mejor mi, mi almohadilla esta. Ahí, ahí. Ya, Nuevamente, gomita. Este de acá voy a cortarle un poquito, la parte de abajo, un poquito nomás, para que se acomode bonito. ¿Ya? Ahí está. Igual acá. Corto un poquito la puntita aquí. Ahí, he hecho la goma y acomodo. Y el último también, cortamos un poquito, le echamos la goma y lo acomodamos. Ya, a ver, a ver, ahí está, miren qué bonita ha quedado, después le vamos a doblar, vamos a dejarle un ratito ahí, vamos armando la otra, la que viene... Uh -huh. Las dos primeras sí las colocamos tal cual como están. Esta también, la tercera. Ahí. Y a partir de la segunda y la última, cortamos un poquito la puntita. Para que se acomode bonito. ¿Qué dice? Eso requiere mucha paciencia y tranquilidad. Exacto. ¿Qué dice Ursulita? Cari, a ti que si te, te imaginan flores de todo tipo de material, o sea, no hay material que se te resista. <risa> sí, es verdad. No saben, me he quedado, lo que pasa es que quería una, una serie así de, de varios, este, varias flores diferentes de material y me he quedado con unas que ya les voy a, voy a enseñarles a hacer este, en estos días y ya estoy más tranquila. Ahí están, miren qué vueltas se están quedando. Así las pueden hacer grandes, ya saben, ¿no? Sí, no saben de qué voy a hacer ahora. <ríe> ya les voy a enseñar ya para que se vacilen. Ya tengo a mi amiga Karina wilson que es la chilena, que siempre me está vacilando. Y me dice que yo voy a los basureros a buscar mi material. <ríe> Y me manda videos y me dice, este, mira, estoy buscando para tus flores. Y me manda ella buscando en su basurero. <risa> Ay, es la muerte, la cari. Yo la quiero mucho. Ya está. Este sí, como les digo, la cortamos. Los dos últimos los cortamos. Ya, este y este. Uh -huh. Vamos acomodando cada una. A mí me han dicho que estas flores las han hecho Kat para Par. Por ejemplo, una de las chicas, que bueno, nos conocemos entre todas, ¿no? Ha hecho para el Día de la Madre los regalitos. A ella le gusta mucho también el reciclaje. Y los regalitos también los ha hecho con estas flores. Ahí está. Miren qué bonitas quedaron. Vamos a dejarlas ahí un ratito. Que se sequen un poquito. Voy a subir. Miren. Ahí Ahí están, miren qué bellas han quedado, preciosas, ¿no? Ya en chiquitas, en grandes, miren la belleza en grandes, para que hagan un florerito. En medianas, estas las hice medianitas, miren, medianitas, pero todo es lo mismo. Las hojas, ahí están las hojas, facilito, ¿dónde están las que han quedado? Miren las hojas, simplemente corto. Ahí las estoy leyendo, las leo, las leo ya esto nada más no, me parecen muy chiquitas vamos a hacer unas hojas un poquito más grandes ya sí porque cuál es la gracia que no se vea ya a casa ya de este ya voy a hacer mis hojas ahí ahí está bien redonditas ya para acomodarlas aquí un poquito un poquito más flaquitas no tan gorditas están, están en cuarentena pues están comiendo todo el día, como la miscari. <ríe> y a ver, más o menos voy viendo el tamaño. Sí, necesito que sean más flaquitas. ¿Qué? ¿Las toallitas húmedas? ¿Qué? <ríe> ya me están... <ríe> ya me están dando ideas, seguro. <ríe> Ay, me hacen reír. Sí. Ya no saben de qué les voy a hacer, es la, es la muerte. Ya, miren las hojitas, Ya. yo creo que con esto es suficiente, las doblamos así y hacemos esto. Así. Así nomás, ya, y a la hora que las abran, ya están marcaditas como las nervaduras de toallas higiénicas, ya fueron, ahora lo voy a hacer. <risa> Sí voy a hacer, vamos a hacer este un, una seguidilla de flores de, voy a hacer un concurso, un reto ya sé, voy a hacer un reto a ver qué me, eh, eh, flor de qué me pueden sacar ya, de qué material que no hayamos hecho me van a poder sacar, se van a poner de locas. <risas> Mira, a ver, Úrsula dice que ha hecho de madeja de lana, qué bonito, sí, las flores de, todo, de todos los, los colores y las formas y, y materiales quedan lindas. Ahí están las hojas, ¿ya, chicas? Listo, ya están. Ahora lo que vamos a hacer es pintarlas, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos la, la base, ¿ya? A ver, a ver. Vamos a limpiar. Ya, un poquito nomás. ¿Dónde están? Acá están. Ya, como he hecho este fondo, lo que quiero es hacer lo mismo. A ver, ¿dónde está. Acá está. Voy a hacer una moradita. Voy a echarle agua acá. Que okay. Rapidito se va el agua del pincel. Una morada, una amarilla y una rosada. Ya. Voy a hacer Morada. Mirada. Ah, ya ve, ya sabe, ya este, Maguela, que quedan divinas de las toallitas húmedas. No he hecho, ya me metieron la idea. Voy a hacer de otra cosa que se van a reír, pero no he pensado en las toallitas húmedas, ¿ah? ¿eh? Me han dado una idea, voy a hacerla. <risa> ya, y rosaditas, ¿ya? Un poquito nomás. En realidad es para darle un toquecito al, a la flor. La pueden pintar con acrílico. Quiero que salga más rosado. Ya, yo creo que es suficiente. A ver, echamos agua. Ya, y simplemente le damos la vuelta, espero que ya esté seca. Ahí. Un poco más de agüita. Ajá. Perfecto, la amarillita. Ya sé que me olvidé de doblar las, las, los pétalos por estar ahí este, chismoseando. Ahorita lo hacemos. Las estamos pintando. suficiente, no necesitamos más. Y necesito verde. Necesito verde para las hojas. A ver el verde. Un poquito nomás. Ya está, ahorita. Y pintamos las hojas. Ahí ¿No está. Aunque ustedes no crean, a la hora que se sequen, van a quedar como piedrita. Ahorita pueden estar mojaditas, pero luego quedan como piedritas. Ya está. Y una más. Listo. No tenemos que pintarlas todas, ¿ya? ya me gusta el efecto que quedan así entre pintadas y que quede el, el, el dibujito, ¿no? Las letritas. Ahí está. Vamos a ver si calentamos un poquito. A ver, estoy poniéndolas así porque si no van a, van a volar. De verdad que se necesitaba un poquito nomás. A ver, vamos a hacer esto ya, para que no salten. Un poquito nomás porque la acuarela seca el toque, ¿no? Se me resisten, ahí están. Con eso es suficiente. está diciendo Vilmita, ¿verdad? cuando, oye, Vilmita es un libro abierto de petete. Ya le he dicho, ella debería dar clase, no quiere, no quiere. ¿Qué dice Vilmita? Dice, cuando hagan sus mezclas de pintura y limpian las toallitas húmedas, el resto de pintura que se les queda, pues ahí dejan la toallita secar. A ver. El resto de pintura que les queda, pues ahí dejan la toallita secar, no la tiren y con eso luego hacen sus flores. Oh, claro, excelente. ¿Qué? ¿Qué? pasó? ¿Se pasó la hora? No, no, <risa> ella ya está diciendo que se pasó. No, justamente yo estaba preguntando por eso, Vilmita. Y aquí no, acá no hay, no hay, no hay control de hora, no te preocupes. <risa> Vilmita, pobrecita, ella seguramente cree que estamos este, con la hora. <risa> ya miren qué bonita va a quedar. Vamos a rasgarla un poquito. Vamos a rajarlo un poquito. Si ustedes no tienen rajador, yo mi rajador no sé por dónde anda. Eh, con la parte de la tijera la podemos hacer así. En algunas partecitas. Ahí está. Ya, voy a hacer un concurso de, de quién hace flores con diferentes materiales reciclables. ¿Qué les parece? Y las flores más bonitas, les voy a dar un premio. Ya, ya salió, justo ha salido acá en tu página, este, Ursulita. Ya, miren, le he dado, le he hecho un bordecito a todo alrededor, ¿sí? Para que quede bonito. Ya está. Muy bien. Antes de poner este, antes de poner este, vamos a poner la cinta, la blondita. Voy a guardar entonces, Vilmita, voy a guardar mi, mi pañito que acabo de... Voy a guardarlo. Ya, ustedes saben que lo primero que yo hago siempre es eh, acomodar, ¿no? Yo acomodo y luego de acomodar, ahí recién pego, ¿ya? Esta es la tirita que les digo que les compro así en rollo en el mercado central. Siempre tiene que haber algo de brillo, definitivamente tiene que haber algo de brillo, definitivamente. Ya, ese va a ir ahí, se resiste un poquito, pero luego ya sé cómo lo voy a pegar. Luego vamos a poner las. Ay, voy a comenzar. Voy a poner. El... A ah, calentar las cintas un ratito. Así es. Ajá, ajá. No sabía. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo de todas maneras. Ya. Estos van a quedar aquí. Los voy a poner así. Una por acá, otra por acá. Así, así, así, así. Ya. Y lo demás vamos a colocar. Ya, ya está. Ya estamos terminando, chicas. No se preocupen. Vamos a poner una tira de gomita acá. Vamos a colocar primero la blondita. Ahí está. Ahora voy a bajar un poquito ahí. Y como esta blondita es transparente, les cuento que agarra... esta lentejuelita, la tira de la lentejuela, la agarra bien, uh -huh. ahí está, ahí, como la, la es transparente llega a agarrar, ahí está, ahí, ya, vamos a ver, si está calentando o no, oh, oh. a ver un ratito. Vamos a ver, creo que lo José. Ajá, se me fue la luz. Un ratito, un ratito. Ya no necesitamos, a ver, un ratito, un ratito que se me ha desenchufado. Yo juraba que ya estaba calentando la silicona. Para mí la silicona es lo mejor para poder pegar. Ya, ya la, ya está calentando. Sí, a mí también me encanta la tira de la lentejuela, me encanta, me encanta. Bueno, mientras va calentando, mientras va calentando, miren el moñito, se acuerdan en la tira que pintamos con la misma acuarela. Vamos a hacerle el lacito. No sé por qué a veces dicen. Es difícil hacer el lacito. De verdad que para mí nunca ha sido difícil hacer el lacito. A ver. Le doy la vuelta y ya está. Me gusta esta tira porque se queda como arrugada así. Ahí está. Esta la voy a poner. Miren, combina con el fondo del, de la cartulina. Voy a cortar aquí es muy grande. Esta la voy a poner ahí como ramita. A ver, pistolita, ¿ya estás? Miren, eh, tenía esta moldurita. Voy a colocarla acá también. Vamos a colocarla acá. He cambiado un poquito el modelito. Porque quería ponerle estas molduritas. Esta moldurita, ahí. ¿Ya? Ahí. Ahí va a quedar. realmente pinté muy grande pues no sabía más o menos a ver mi silicona no importa iremos pegando este con esta Esta se me había roto cuando la saqué pero casi ni se nota este va a ir acá no, yo la he comprado, esta la he comprado lista esta moldurita la he comprado lista algunas yo las hago porque es muy fácil de hacer ay chicas, mi pistola no calienta Pasa cuando sucede. Pasa cuando sucede. No importa. No importa. Para mí la silicona pega al toque. Por eso es que me gusta. Porque pega al toque. Pero esta goma también pega. No pega tan al toque, pero pega. Sí, está quedando linda, ¿no? Ahí, ven. Que no es igual que la silicona. Pero vamos a dejarla ahí. Las hojitas. Silicona, ahí estás. Miren, miren, ahí está. Pero me está jugando una mala pasada. Vamos a acomodar. Vamos acomodando las hojitas. Se ríe de mí la silicona, les cuento. Se ríe. Dirá, ¿tanto estás trabajando...? Y me estás fastidiando, yo no te voy a hacer caso, me dirá. Ya, esta la quiero poner aquí, ahí. Pero como yo soy terca, voy a usar otra silicona que tengo por acá. Vamos a ver. A ver, veamos si esta me hace caso. Esta la quiero colocar por acá. Ya. Le voy a echar goma y así se comienza a salir. Y si mis siliconas quieren prender, las acomodamos, ¿ya? Ya está. Nada, chicas, nada, nada. Bien. Bien. Un, este, Esta gasita que les había dicho que me gusta mucho trabajar en los proyectos. También voy a meter un poquito de gasita por aquí. Miren, cómo no, no es que me haya olvidado de, de ponerla. Yo la pongo al final. La acomodo. Levanto mi, mis flores o las hojas y acomodo la gasita. No la pongo antes. Ahí está. Se vacila la Julita. <risa> sí, ya las siliconas ya dirán, ya qué tanto ya. Ahí. Levanto y coloco. Ya es el efecto de la gasita. Me encanta. También la podemos pintar. ¿eh? Yo ayer pinté la base. Esta vez no. No estamos pintando. Uh -huh. Ya está. Miren, estas como, este, como pistilitos con, con perlitas continuas. También. Y ya me hacen caso o no. Ya, esta ya está. Ya, ya quiere funcionar. La negra se tiró para atrás. No quiere. Miren, vamos a levantar y acomodar. Yo levanto y acomodo. No lo pongo antes. Ay, ay, ay, perdón. Ahí. ¿Dónde dejé la otra? Ahí. Levanto y acomodo. Ahí. Vamos a poner esto de acá. Gracias, chicas. Háganlo como dice un zulita. Hágalo, relájense. Ahí está. Ay, no doblé. Ay, de Karina, la miscari. Ya, pero miren, igual quedaron lindas las flores, pero estas están dobladitas por bordes. ¿Cómo las doblo? ¿Dónde está mi? Acá. Miren, en los bordes doblamos así. Así. ¿Ya? Miren, estas no las he doblado y sin embargo han quedado lindas, pero si le quieren dar un detallito así de levantadita, hacemos con una brochetita y comenzamos a doblar. Y miren qué bonitas quedan. Todas. ¿Ya? A estas, por ejemplo, no las he doblado y sin embargo han quedado lindas también. ¿Lo ven? ¿Ya? Es, es que en realidad ya depende de cómo quieren que la flor... Estas también están doblados todos los bordes. ¿Lo ven? ¿Ya? Uh -huh. En el Mercado Central, este, María Cecilia, estos pistilitos los compro en el Mercado Central. En Galdías, esa es mi tienda favorita, Galdías. <ríe> ya está. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí. Vamos a ponerle el fondo, siempre tiene que haber un fondito, ¿ya? Siempre tenemos que tener un fondo. Voy a usar la pistola. Como es cartulina eh, acuarelable, tranquilamente se puede utilizar silicona, eh, silicona caliente. Uh -huh. Nunca calentó esta, creo que ya la voy a descartar esta negra. Creo que, que ya no quiere trabajar conmigo. Muy bien. Ya le falta una palabrita. Pero antes, antes de la palabrita, quería enseñarles este detallito de la pintura acrílica. ¿Ya? Lo que voy a hacer es como darle unos brochetazos de eh, pintura voy a echarle acá, acá, ahí, ¿lo ven? Voy a descargarla en un papel, voy a descargarlo, todo lo que pueda la pintura la voy a descargar, la, el pincel se va a quedar con un poquito de pintura, Ya, este poquito es el que voy a echarle a las, a las flores, Y les va a dar un aspecto más bonito. ¿Ya? Como al seco. A ver, a ver. ¿Ahí la ven? ¿Ven el detallito? ¿Sí? Ajá. Eso es lo que quería enseñarles, unos detallitos que podemos hacer. Además, con el pincel... ¿Mm? A ver. ya Lo pueden hacer como una brochita o con un pincel, igual, pero descargan primero, descargan y luego comienzan a querer pintar, ¿ya? Como a querer pintar, ¿sí? Y por aquí, miren, unos detallitos en blanco, le da mucha luz a sus proyectos. No sé si lo llegan, si lo logran ver, pero le, de, le deja un detalle bonito. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Ahí está. Miren qué bonita quedó la tafetita. ¿Qué le falta? A ver, ¿quién me dice qué le falta? Le falta, le falta una frasecita. Vamos a sacar, vamos por una frasecita, yo tengo unas frasecitas acá. Vamos a ponerle una frasecita bonita, que combine más o menos. Vamos a ponerle una frasecita que combine. Be you, a ver, be authentic, esta de acá. Sea auténtica. Ahí. Ahí. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Be authentic. A ver. Ahí leen. ¿Sí? Ahí. Ahí nos quedamos, chicas. Muchas gracias por estar ahí. Les voy a poner las flores grandes, ¿ya? Ya saben, las hacen igualitas. Igualitas las hacen. ¿Dónde está la otra? Acá está. Ya, miren las hojas igualitas, se las he hecho, solamente que, la, que el, el cuadradito más grande, ¿no? Y estas un poquito más chiquitas, miren estas, miren qué bonito quedan. Y las pueden pintar también, por ejemplo, estas las, eh, las de aquí las pueden pintar como vintage. No, Ay, no tengo esponjita, ya lo quería hacer. Tengo una esponjita por acá. Tengo un dedito acá, no, Estas también las podríamos pintar tipo vintage, haciéndoles un bordecito nomás, en todo el borde. Esta vez no he echado nada de escarcha ¿eh? y quedan vintage. ¿Ustedes que les gustan también sus proyectos vintage? A esta no la pinté porque quería justo pintar con ustedes. Bien suavecito queda el color. Ahí está. Quedó media vintage, ¿no? Entonces pueden pintarla con acuarelas, las pueden pintar con, con eh, acrílicas, las pueden pintar como quieran, con, con el material que quieran, con el que deseen. Ya, ahí está. Voy a dejar las dos por acá. A ver, Ursulita. ¿Qué dice Ursulita? hermoso proyecto. Ay, qué bueno que les gustó. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encantó que compartieras con nosotras. Ah, yo también. Muchas gracias, chicas. Me encantó compartir con ustedes. Disculpen el desorden. Ay, para que no se vea tanto desorden. Ya, ahí les dejo. Ojalá que la hagan. Y si la, haga, la hacen, la, la hacen. Me etiquetan. Me etiquetan a Ursulita. Y felices de ver sus trabajitos, a mí me encanta ver los trabajos, Ay, ahora sí está quemando la pistola, ahora cuando no tiene que quemar eh, nos va a encantar ver sus trabajos qué bueno gracias chicas, ahí a ver se los acerco un poquito ahí quedaron las florcitas estas no están con el pétalo hacia, eh, dobladito estas sí están con el pétalo dobladito, ya va a depender de cómo les gusta a ustedes hay mil formas de bolear y de trabajar las flores mil formas bien, muchas gracias gracias a Úrsula por la invitación como les digo me voy a invitar pero que me den tiempo <risa> porque yo no, no quiero correr no me gusta correr bien, voy eh, gracias a, a Úrsula voy a hacer un reto por la página de Scrape bueno, las que no me conocen soy Karina Fiorella de Scrapeando con Miss Cari de mi Academia de scrap. Las invito a participar de todos los talleres que nosotros tenemos eh, y, y vamos a hacer un reto. Ya ha salido de aquí, del, de la clase de Ursulita. Voy a hacer un reto. Vayan pensando las flores que ustedes pueden hacer de un material que no sea, que, que sea un material reciclable, que puedan eh, encontrar en casa. Han dicho de toallas, de, de toallas higiénicas, han dicho de, de pañitos húmedos, ya, a ver, quiero verlas, quiero verlas. <ríe> gracias Ursulita, gracias, gracias por la, gracias por la invitación y qué bueno que de aquí salga un, una actividad, un reto para mi página. Yo estoy feliz. <ríe> Muy bien, chicas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Las invito para que pasen por mi página. Y gracias, Ursulita. Un besito para todas. Bye, bye. Ay, ay. Vamos a...